Cuando tu mamá te dice que no haces nada <risa> Estoy está bien bueno este tiktok, en serio No puede ser, no puede ser en serio Que todo el día estés ahí en tu celular en el Y no me ayudes a nada, hay muchas cosas que hacer para que me ayudes Ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a hacer algo, ayúdame Cuando quieres ayudarle Oye ma, ¿quieres que te ayude en algo? No, no, no mi amor, no Tú haces todas las cosas mal y luego las tengo que volver a hacer yo No, déjalo así, gracias, eh Hey Creeper, uh, there's something I wanted to add.